¿Qué es lo que estamos haciendo, Andrés? Papá, estamos haciendo un podcast Ay, cómo me gustan los podcasts Barrelito, barrelito, barrelito Ay, no es cierto, Fabio Qué dicha A ver, cantemos juntos Barrelito, barrelito, barrelito de colores Barrelito, barrelito, barrelito de colores Ay, qué maravilla Bueno, Andrés, y cuénteme ¿Qué, qué es lo que vamos a grabar el, el, el día de hoy? ¿Qué se... ay, Ay, vea me, me oigo, me oigo a mí mismo, me oigo a mí mismo, me, hola, 1, 2, 3, probando. Ay, papá, ya, ya probé, ya probé audio, ya probé, ya probé todo el sonido, estamos bien, por favor, va, vamos a empezar, ¿sí? Pero, 1, 2, 3, ay, me siento como, me oigo a mí mismo, me oigo a mí mismo a través de los audífonos, 1, 2, 3, es algo mágico, ah, es algo mágico, Andrés. Es algo mágico, Fabio. Míreme esta belleza. Ay, no, no, no, no, no, no. Uno, uno se siente la voz, pero como si uno se estuviera hablando a uno mismo en el oído. Es, es mágico. Eh, eh, sí, uno, dos, tres. Me siento como cantante de orquesta. Probando. Deme bombo, deme bombo. Tú, paparos. Tú, tu Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tu paparos. Tú, paparos. Tupamaros. Deme bombo. Deme bombo. Ya, papá, mamá. Por favor, organísense. Sí, vamos a hacer el podcast bueno y qué, qué es esto qué es lo del pol ay eso es lo que habla Andrés que uno opina y dice cualquier cosa y la gente le escucha esas eh, vainas y ah sí hablemos de qué de qué ay la política de que no pasó ay no papá no vamos a hablar de política es todo el mundo habla de política ...no vamos a hablar nosotros de política... ...pero amigos, si la política es lo más importante... ...estar actualizados... ...tener el periódico bien abierto... ...con los ojos bien atentos a cualquier cambio en el país... ...porque uno no sabe... ...en cualquier momento a uno le roban la platica... ...y uno tiene que estar pendiente de todo... ...ay, sí, no, como el hijo de Luz Marina... ...que se puso... ...el hijo de Luz Marina se puso a, a no leer el periódico un día... ...y él tuvo la costumbre de no leer periódicos ni revistas... ...y el hijo de Luz Marina se volvió Bobo, él no, no quedó aislado del mundo, nadie, nadie hablaba con él porque él no tenía tema de conversación, como no, no leer ni revistas, ni periódicos, él no tenía tema de conversación, uno de vez en cuando tiene que leer la revista, los periódicos, como para estar enterado y para, para saber cosas, ¿no? Como, como lo que le pasó, ¿qué pasó? Ah, pues, por ejemplo, lo de las chicas que ganaron, la quedaron de segundas en, en el, el sub-17 en el fútbol. Las mujeres son mejores que el fútbol, que cualquier otro hombre y mujer en el fútbol. Y también quedó eh, campeona la de fútbol de sala, es decir, banquitas, pero serio. O sea, con premio, con trofeo y con arco, que no es de dos sacos de colegio. Como, como cuando Andrés jugaba fútbol en el colegio. Papá, no vamos a hablar de cómo ya lo veo. No, sí, si sí es que Andrés, jugando fútbol de colegio, él, él empezó siendo delantero y eso metía, metía de vez en cuando sus goles. Hasta que los demás amigos. No, no, no, por favor, mamá, no van a decir eso. Los demás amigos empezaron a decirle tronco. Porque eh, empezó a fallar los tiros Y le tenía miedo a los taponazos Y pues cuando uno juega a fútbol Tiene que tenerle pues Encarar el dolor del fútbol Porque el fútbol entra con dolor ¿sí? Lo sabemos los hinchas de Santa Fecito Lindo Bueno, el hecho es que Andrés Lo bajan a defensa Porque ese es el siguiente paso de un tronco ¿sí? O sea, el tronco Pasa de delantero a defensa. Y pues los niños no saben mucho del juego de, de lo que es el mediocampo, ¿no? El, el que conecta las jugadas. Como este señor, este. Este. ¿cómo se llama? Este, el de. Ay, el, de ay, el de. la hipotenusa. El, el cuadrado. Ese, el cuadrado que es el que arma.. El que arma las jugadas. Mija, despierte. Mija. M Mamá se durmió porque empezamos a hablar de fútbol. Bueno, digamos que se es que... Pero, pero, a ver... ¡Fútbol femenino! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Eso es buenísimo, el fútbol femenino. A ver, mija, dígame un nombre de una de las jugadoras. Eh... eh les voy a hablar sobre cómo elegir los hilos para un bordado. Bueno, un, una felicitación enorme a las chicas del futsal y a las chicas de la sub-17, que, que sigan ganando. Bueno, vamos a borrar esto, vamos a empezar de nuevo. ¡Ay, no borre! ¿Usted por qué siempre borra los polcas